Cada día voy mejorando un poco más mi setup Linux 0. Tengo el portátil Hewlett Packard ProBook 430 G3. Esta sería la pantalla principal. Aquí tengo la pantalla adicional, la pantalla externa. Estoy instalando precisamente Linux Debian en máquina virtual. Y le agregué una tercera pantalla. Que sería esta de aquí, una tercera pantalla. Entonces... Lo que hice es que este computador o este portátil tiene dos salidas. Una salida con un conector VGA, que sería esta de aquí, un conector VGA. Y tiene una salida HDMI. Entonces, esta pantalla está utilizando el conector o la salida VGA. En cambio, la pantalla adicional que conseguí... La estoy conectando a través de un, un, un, del puerto HDMI. Aunque esa pantalla no, no tiene entrada HDMI. Así que estoy utilizando un conversor adicional. Que sería de entrada HDMI y salida VGA. Así que aquí tenemos. Hay ah, algo adicional que me encanta de... Por ejemplo, yo como tengo o oh, estoy utilizando XFCE, esta que está aquí sería la barra de XFCE, pero adicional yo utilizo I3. Entonces, aquí en la parte de abajo utilizo I3 y tengo una, las barras de Polibar. Entonces, en esta tengo una primera barra de Polibar. En la segunda pantalla dejé, como es la pantalla más pequeña, dejé una barra de polibar, pero la tengo en modo oculto. Es decir, que si el mouse se acerca aquí en la parte de abajo, aquí aparece la barra de polibar. Y aquí puedo cambiar. Y en esta otra pantalla también tengo otra barra de polibar adicional, pero esta tendría el menú JG menu. Y yo podría abrir más aplicaciones. En fin...